Nos vamos a enseñar cómo está quedando nuestro museo de pintura. Son cuadros que proceden del Museo del Prado de Madrid. Ya tenemos lista la galería de retratos. Segundo. Comenzamos con un autorretrato que se hizo el pintor Alberto Durero. Aquí podéis ver un cuadro del Greco. Es el caballero que da mano en el pecho. Esta pintura es un pintor en agosto, Ramón Valleo. En ella sale un niño con un tambor y una pandereta. Seguimos con un retrato de una duquesa. Lo pintó ella. Un pint otro pintor de la cara un famoso. Este cuadro es un artista en Nos queda enseñaros un cuadro de Velázquez. Se trata de una hermana de moría. Esperamos que os haya gustado. Solo queremos deciros una cosa más. Pues si acaso, no vengáis a ver este museo por la noche. Están avisados! take a mirar las ahora. at me. It's very bad. What is that? Bad. I am scared. Let's continue. See the border. He is terrifying. Look, Ghost. Let's go. That kid is looking at me. <laughs> She's surrounded by monsters. <laughs> we must go out! Is he a I don't know. She collects spanking. This woman is seabird. She lives with a spider. Oh my god! This museum is creepy at night. Let's go home. <laughs>